Siempre soy enemigo de esta buena de, de, de compararle al libro con las películas. Pero son dos formatos distintos, son dos formatos distintos. Pero la persona que me ha tirado tan para yo que Joker cuando yo no no seguir insistiendo la película pero si Joker insisto no está tan mal. Un poco sobrevalorada. No no es tan tan buena como como yo como el de matar. Pero bueno. No, no. Pero no, no sea, aparece no. la super rata al final, que te prometen en la película al principio, en toda la super rata y no aparece al final. ¿Qué miedo le pasa a alguien? ¿Por qué? Estaba esperando a la superrata que apareciera. Cuando ¿No? la di postparto, conté todas las veces que dijeron rata por ti, güey. ¿Viste? Eh, son muchas, son muchas. Sí, obviamente, sí. obviamente, ¿viste? es un problema de que iban. Obviamente, las superratas iban en la película y en algún momento alguien decidió que no. ¿Cachai? Esa es la película. es que no, era muy evidente que había una subtrama de la, de la superrata. Era muy bien, es, que... no, te, no te las tiran así porque sí, en guión, en guión. No te las tiran porque sí, ¿cachai? Que en algún momento yo de aparecer o iba a tener alguna implicancia o algo de hacer las superratas, pero no, y eso es porque, eso es porque, creo yo, creo yo, porque la dirección se dejó llevar mucho, más que por el guión, se dejó llevar por la actuación de este weón, que fue demasiado bacán. Entonces el director decía, mira, vamos a grabar esto, y si sale el guión, y el actor le decía, no, mejor voy a hacer voy a bailar y me voy a meter en el refrigerador. Maravilloso, vale. <risa> Baila, mete en el refrigerador, no sé cómo no se me ocurrió, o sea, maravilloso. Te voy a dar, te voy, voy a dar y se formó la película. Te voy a dar, te voy a dar. Pero yo creo buena, pero yo creo buena, insisto, es buena. Lo que pasa es que está un poquito se levanta. No, pero sé por qué a mí me gustó la película? Porque <coughs> retrata de un loco, ¿cachai? Que es como, de ser. a decir, yo creo no la buena que se haya transformado porque... Eh, a mí me gusta porque es el, el es como la paria de, de la sociedad, ¿pue? un buen paria, ¿pue? no sé si a ustedes muy para un buen que nadie le interesa, ¿pue? un buen con atado, un buen que un no tiene pues, plata, un un que mal. nadie pesca en la vida, ¿cachai? que, que es como oh llegó el cumpleaños y empieza con atado, caché con con la mamá, ¿cachai? nadie pesca ese culiao, nadie pesca ese güey ¿pues? y retratan cómo es la vida de ese weón un gol que nadie te interesa en la vida bueno cuántos weones a ti tú andás en la vida que no te interesa okay. no, está no, ahí como el 99,9% de la de la vida de la tierra en tu caso en tu caso <risa> sí pero como, un hereditarios y a y me encanta hacerlo así, el, un el, es que el loco es que el con mucho atado por respecto, y bueno, cuando el loco yo siento que la película va bien así como que digo, la voy entendiendo bien hasta que el, hasta que el gol descubre que y la mamá eh, estaba loca, ¿cachai? y que ah. eh, la pareja lo había abusado ya después cuando el guasón se puso a bailar y en, cuando el guan entró, entró al baño y se pone a bailar y esa wea yo todavía no lo entiendo cómo va a ser weón. o sea, bueno, ya escuché la explicación que la liberación del goazón, lo... pero ¿por qué bailando? ¿por qué no tomamos un café? Claro. Sí, este. porque se me ha un esa, café, es un este. y ¡oh! Ya hay es es. yo creo que está bien, sí está bien pero quizá si esa eso es lo que tú hablas es la propuesta del actor sobre el personaje el, el, actor, el actor en algún momento en, ya sea por guión o por dirección le dice, mira aquí youtube antes de esta clase, no tengo no, eh, nada escrito bueno, pero el actor le dice mira, tú en esta escena todavía hay una persona y después de esta escena hay otra entonces, ah, ten que te representarlo visualmente, ¿cachai? es tu propuesta tiempo porque yo podría yo podría ir representando tomando una cerveza sí pero no estoy representando nada ¿cachai? estoy tomando una cerveza los lugares de origen. voy a tomar una cerveza y voy a apretar la cerveza y se me va a escapar porque tengo raya no tenía ya. y todas esas cosas son propuestas de los actores y como propuesta del actor tiene mucho de técnica pero también tiene mucho de soy actor y me voy a hablar también tiene mucho de eso. Yo qué creo, bueno, de, que pasa con la actuación de de, de Joaquín Phoenix en el Joker? Que es muy intuitiva. Que tiene, mucho, bien, que tiene mucho de... Que mucho de... tu pones la cámara acá, yo me voy a poner sí, y voy a hacer algo. Voy a hacer algo maravilloso, no sé, ni siquiera yo sé qué voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer y va a ser para acá. ¿Cachai? El director le dio, le dio esa licencia, los productores le dieron esa licencia... Y se plama mucho, y, y eso hace que sea una película súper buena y trascendente, pero también hace que sea una película que el guión se le va yendo a la mierda mucho, y, y, y, y va agarrando y que no, no se define muy bien. Pero, a mí bien. me da la sensación de que, ya, tú, tú, ¿tú como que la weón ¿para dónde iba la weá? Por lo que tú me has traído salir, ¿para dónde iba la película? Bueno, hasta aquí llegó el weón porque siempre me habla eso, weón, en tu silla que hay. Pues. Sí. Eh... Sí, ah, buena pregunta. No, no, no, no, te sabría decir cómo no, que aventurarme en lo que, en lo que, en, en... Podría leer el guión original y, y claro, para sí. ir atendiendo un índice. Pero me da, me da la impresión... No, pero me así como... como... Sí, no, me da la impresión de que un poco, de repente, era como que estaba escrito un guión, pero que el mismo director sabía que no... ¿Sabía es lo que pasa? ¿Sabía lo que pasa? Este, esto es lo que pasa. Cuando, cuando, se, pero, sal, cuando, cuando, cuando, la cuando, cuando... Cuando, cuando empezó la noticia del Joker, de que se estaba haciendo una, una película del Joker y si alguien escuchó o se, se, se filtró que era jo Joaquín Félix como que la weá estalló, estalló así sola, ni siquiera estaba la película, ni siquiera sé si el guión. Pero bueno, todo el mundo flipó. un bacán! ¡Este era el Joker que se necesitaba! Porque además en el cine el Joker es un personaje muy apetecido, no sé por qué, ¿eh? pero muy apetecido por todos los actores. De, de todos los medios, ¿quién va a ser el siguiente ¿Ah? y todos quieren ser el siguiente Joker y hacer la propuesta de Joker y como que queda inmortalizado, que es como James Bond quién es nuevo James Bond y hay todos, hay ¿Ah? muchos que buscan, ya, ya el, el mismo personaje es como que adquiere una importancia muy pro dentro del mismo ámbito actoral, entonces hay una pelea interna por, por quién es el mejor Joker, y, o quién es el mejor entonces ya no cuando Joaquín Fénix salió como el de todo el mundo, guau bacán! y eso creo que le dio mucho poder a Joaquín Fénix como para llegar y decir, sé que yo aquí voy a hacer lo que yo quiera, que más encima ya, el loco tenía un par de películas anteriores y que está en su mejor apogeo, que de verdad lo pilló en su mejor momento y yo estaba en la parán que podía hacer lo que quisiera. Entonces yo creo que el director que es Todd Solan, no, no, me equivoqué, sorry, sorry, todo que Todd Solan me la es un director que hasta que dice el Joker, era un buen de comedia. Es un buen de... Eh, ¿Qué pasó ayer? ¿Qué ah, pasó ayer? sí. Sí, sí, sí, sí. Que son películas sí, y son sí. que son el pie, no, pero que son de otro volón. No, y pero Es una gran película, que, se, que, que es una gran película por dos razones. Que es la actuación de Esteban, y la otra que, que hay que mencionarla mucho, que es la banda sonora. Era una chica, que yo soy muy malo en los nombres, si no lo recuerdo, pero que es la que toca ah, el, que... el violonchelo, ah, escucha el violonchelo de toda la verdad, ah, es maravillosa. Ah, sí. Toda la puta atmósfera, la película, eh, eh, así como el si tiburón no, ¿no? la mitad de la película es la, es la música, hay, es pasa, pasa Miguel, con, con esa bola genial. Que es la, sí, pero hay... Muy subvalorada la música, no, hay, no, no, hay, no sé por no estamos no hablando de eso, porque es muy bueno. No, pero o sea, no, pero es que lo que pasa es que las películas no tan del 70 por ejemplo, tiburón eh, o de los autores, o de los directores antiguos, la música es súper importante. Te perdió eso, bro? entre comillas, porque no evolucionó, pues no me. El... Sí, sí. Ahora sí. ya bueno, no hay sí. música. George Cruz también, yo no, eh, bueno de, de la guerra, de la Guerra de la Galaxia, igual también tenía, eran bandas sonoras. O sea, sí, bandas sonoras, pues bandas sonoras. Exactamente, ponían sí. banda sonora Ahora la publicación lo... de de canción sí pues ahora por ejemplo en Batman inventaron la música Era una música que un la hizo un computador weón, Batman 2 sí. Y eh, en esa película que yo te menciono siempre eh, Se trabaja la música igual, se destaca o sea, una goberna que se ha perdido también ¿sí? Bueno, no, no va a estar toda la vida haciendo la misma goberna Porque o sea, cada loco tiene que hacer su propuesta ¿no? Cierto sí, sí. ¡Qué bueno, pero